más de 17 kilómetros de bandera, que son aportes de las grandes, de las pequeñas, de los institutos y reparticiones militares a lo largo y ancho del país. Todas sus unidades, eh, sus pequeñas unidades dependientes, todos los institutos militares más las reparticiones militares que se han sumado y han traído su aporte para sumarse a esta actividad. En algunas unidades, en algunas unidades muy rápido porque tienen las, las máquinas, en otras lo han tenido que hacer a mano con la participación de la población especialmente en los lugares más alejados. Tenemos imágenes que después se vamos a pasar a la prensa en Colchacá, en Uyuni, en Potosí, en, en varios lugares donde, ha habido, donde hay unidades militares que hemos convocado a la población, se han sumado a nuestras unidades militares, han aportado ellos también con retazos de tela y han aportado también para poder unirlas todas ellas. Nosotros tenemos como ejército asignados 30 kilómetros, vamos a estar nosotros en la coordinación especialmente esos 30 kilómetros para poder eh, cubrir ese, esa distancia.